Bueno, estos días eh, han salido algunas noticias con respecto a, al gatito y una posible única, y en realidad lo que se ha presentado, se ha manifestado, es eh, una serie de eh, sismos y micro sismos en muy poco tiempo y concentrados claramente. Esto es lo que se llama vulcanología enjambre de sismos. Sí, uh -huh. ¿sí? Cuando uno tiene varios sismos seguidos o micro sismos que quizás no son perceptibles para nosotros y sobre todo para la población de Mendoza, que ya de por sí estamos acostumbrados a estos movimientos. Cuando son de una intensidad menor, nosotros no los percibimos. Uh -huh. eh, pero bueno, este enjambre de sismos puede llevarnos a una actividad volcánica. Por ahora, en este momento... Eh, está descartado totalmente para la tranquilidad de la población Eso te iba a que el, Claro, que el volcán Tupungatito estaría en eh, actividad. Hoy por hoy eh, podríamos afirmar que eh, es una, una moneda de dos caras. Primero porque eh, la, la información oficial la estamos teniendo del lado de Chile, ¿sí? desde el Servicio Vulcanológico de Chile, eh, que es el que monitorea el volcán Tupungatito, porque está en la frontera entre eh, Argentina y, y Chile, en este caso entre Mendoza y la región del Maule. Eh, pero eh, para fin de año eh, nosotros ya contamos con un observatorio vulcanológico, que es de la República Argentina, y que está instalando... Eh, estaciones de monitoreo. Bueno, para fin de este año ya el Tupungatito estaría monitoreado también desde el lado de Argentina. Pero la, la información oficial desde el lado de Chile es que no hay actividad volcánica en este momento. De todas maneras, ¿el Tupungatito es un volcán activo? Va, sí, va en torno pues, de preguntas. Uh -huh. Es un volcán activo. La última erupción la tuvo en el año 1986. Eh, es decir bastante reciente, sí. si nosotros lo vemos en, en épocas geológicas, es muy reciente, eh, así que, y además es un volcán que, por eh, sus características, hay una clasificación de volcanes, que no sí, voy a claro. entrar en, esta, en, esa, en toda la clasificación, pero sí explicar cuál es la característica del volcán sí. y sobre todo por la cercanía que tiene al valle de Uco, ¿sí? que es un oasis productivo donde hay mucha población y también al, al Gran Mendoza. El volcán Tupungatito es un, un complejo volcán, o se podría decir un estrato volcán. ¿Qué significa esto? Que además de cenizas, eh, va a erupcionar con lava, eh, que los sismos que se pueden generar pueden generar una ruptura en el cráter, y esto va a generar una... Eh, erupción explosiva uh -huh. esta erupción explosiva claramente genera eh, lanzamientos hacia la atmósfera de eh, lo que nosotros llamamos piroclastos, ¿Qué son los piroclastos son fragmentos de roca o fragmentos de lava ya eh, condensada ¿sí? eh, en forma de roca claramente eh, roca eh, basáltica por así decirlo eh, lo bueno que nosotros tenemos para llevar un poco de tranquilidad a la población, porque por ahí lo único que, que es más, más complejo para, para la población de Mendoza es el tema de las cenizas. Por la distancia que nosotros tenemos hacia los volcanes que se encuentran en la República Argentina y sobre todo en Mendoza, en Mendoza tenemos una gran cantidad de volcanes y volcanes activos. Uh -huh. Además, en Mendoza, para los que no lo saben, eh, en Malargue nosotros tenemos el campo de La Payunia. Uh -huh. La Payunia es el campo volcánico más grande de la República Argentina, eh, con volcanes activos también. Uh -huh. eh, y, y yo te, te pregunto, ¿qué condiciones se tienen que dar para que un volcán entre en erupción? Como para conocer un poquito más del tema. Bueno, esto tiene que ver con una propia dinámica de la Tierra. Uh -huh. ¿sí? eh, nosotros pensemos que eh, la Tierra tiene un proceso de autorregulación, eh, donde claramente hay momentos donde la Tierra regula su, su temperatura, eh, se llenan de magma ¿sí? y hay un calor suficiente, la Tierra tiene que liberar ese calor. Es un proceso natural, es como, digamos, eh, cuando a nosotros nos sube fiebre. ¿Por qué nos sube fiebre? Y bueno, porque tenemos una infección sí eh, o porque hay un agente extraño, entonces, bueno, no sube la temperatura justamente por esto. Bueno, en el caso de eh, las erupciones volcánicas, son totalmente naturales, ¿sí? no pueden ser inducidas, por ejemplo, o, o, o terremotos o sismos uh -huh. por la actividad minera, ¿sí? eh, por eso también hay que tener mucho cuidado dónde se hace también la actividad minera, eh. Eh, porque puede, puede llegar a tocar justamente un punto donde se puede llegar a generar un sismo o puede alterar una cámara magmática que está muy profunda en la Tierra y que de repente se libera el conducto. ¿sí? claro En este momento, damos eh, luz verde al volcán uh -huh. a que eh, esa cámara que estaba contenida y que quizás dentro de 100 años iba a, a recién entrar en erupción, eh, ese proceso se acelera. Eh, hay que tener en cuenta también eh, que nosotros los volcanes que tenemos están asentados prácticamente sobre la cordillera, por lo cual están bastante alejados de la población de Mendoza. Es decir, que en el caso de que haya una erupción explosiva o de lava, no se vería la población afectada, salvo aquellos que eh, hacen estas rutas de transmancia en verano y eh, que se van a pastar hacia eh, la cordillera a sus ganados. Eh, salvo esos pequeños puesteros que eh, están distribuidos sobre la cordillera, el resto de la población no se vería, no se vería afectada, pues, no sé, como por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a ver imágenes de Hawái donde se evacúa la población. Sí, claro, claro, sí, sí. Este es el tupungatí, tiene un sí, lago el... adentro. Tiene, eh, claro, lo que pasa, la mayoría de los volcanes eh, en su cráter, bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Este eh, dónde está. Claro, tienen eh, depósitos glaciares. Eh, estos glaciares eh, también pueden generar un grave problema. Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en Colombia con algunos de los volcanes, que al tener glaciares, cuando han entrado en erupción, esos glaciares se derriten y además de tener la erupción del grasa? volcán, Vos tenés salud. Eh, de agua, es, claro, y barra. Toda ese agua que eh, desciende. Tal bueno, cual. eso es algo que tampoco nos afectaría, pero sí claramente también impacta en eh, el retroceso de glaciares. pero recién, bueno. recién, Franco, cuando hacías esta comparación entre Hawái y, y cómo hacen erupción los volcanes en esa región, eh, a, a diferencia de nuestra región, que son mucho más tranquilos, los volcanes, la zona la, la, los volcanes son mucho más tranqui. Eh, yo recordaba, porque yo viví en una zona volcánica, ¿Ah, sí? y eh, eh, sí, es mucho más complejo, digamos, que, que esta zona volcánica. Yo viví en Sicilia, y el Etna hace erupción de manera constante, teniendo que sí evacuar pueblos cercanos, uh -huh. eh, se pierden cosechas, se pierden cosechas completas porque la, la ceniza que larga el mm, volcán... La, la, la, la, la... Dos horas, vos dejás sí. el auto estacionado, volvés a buscar tu auto y tu auto está tapado sí. con una ceniza negra. Es impresionante, impresionante. cómo se pierden cosechas completas, dependiendo del tipo de vegetales, pero en general se pierden cosechas completas. Y eso, por ejemplo, ha pasado... Tenemos registros acá en Argentina, por ejemplo, en Bariloche. Claro. Eh, en el 2008, 2011, quedó ah, tapado. Sí, sí, sí. tapado de, Tremendo. de ceniza. Y, ¿Y cuál es el tampoco, rol que cumple el hombre cuando entrar en erupción? O sea, ¿qué puede llegar a ser nada? Eh, en realidad tenemos fenómenos naturales donde eh, no lo único hacer. que podemos hacer es estar preparados uh -huh. y siempre estar alertas. Eh, hay una, una costumbre que también eh, se ha perdido, y bueno, ahí la contabas un poco Rodi, el tema de, eh, de, de cómo estaban preparados en Sicilia, ¿no? Eh, que tenían que abandonar todo y demás. Hoy nosotros no estamos acostumbrados al uso de la radio, pero siempre se recomienda eh, tener una radio en casa, claro. ¿sí? aunque sean esas radios viejas o comprarse una radio portátil, porque las radios son los medios de comunicación que pueden llegar a seguir funcionando en el caso de que eh, las vías de, eh, de comunicación eh, vean... queden uh -huh. afectadas. Claro, porque es como tener porque en realidad cuando entra en actividad un volcán eh, está acompañado de sismos. Uh -huh. eh, no es eh, solamente la actividad volcánica. Incluso eh, hay una imagen que, que seguramente la gente puede llegar a recordar que es eh, un volcán entrando en erupción con una nube y un rayo cayendo sobre eh, la nube de cenizas y la erupción volcánica. Bueno, eso que pasó en el... En, en el sur de Argentina, en Bariloche, eh, se dio justamente porque se genera como una capa magnética entre la atmósfera y eh, la nube de ceniza. Entonces, ahí sumamos sismo, tormenta eh, y además la propia erupción, claramente deberíamos estar preparados. ¿Qué puede hacer la población mendocina para estar preparada en el caso de una actividad eh, volcánica? es eh, primero que nada estar atentos a los medios de comunicación y medios oficiales uh -huh. porque estamos acostumbrados, a reci estamos bombardeados de noticias hoy por hoy pero siempre vamos a los medios oficiales, ¿sí? los noticieros oficiales, programas como estos eh, programas ayudan a que estemos en, en constante movimiento también eh, la parte académica científica con la población eh, y podamos hacer transferencia Tener una mochila de emergencia, sí, eso la sí, mochila de emergencia sí, no debería ser obligatoria eh, en, en Mendoza, pero por una cuestión sísmica, claro. Eh, ¿Qué tiene que tener a grandes rasgos la mochila de emergencia? Y bueno, se calcula que la mochila de emergencia no tiene que pesar más de 5 kilos, 4 kilos, para que yo pueda evacuar y llevarla a práctica. Agua, abrigo, eh, tengo que tener desinfectantes. Tengo que tener, eh, no sé, eh, si tomo eh, si tengo una patología crónica, tengo que tener los medic tengo que tener medicamentos, por lo menos como para un mes. Eh, por ejemplo, soy asmático, tengo que tener un PAP. Claro. Eh, no sé, tomo algún medicamento. Bueno, tener una caja de reserva y siempre controlar el vencimiento, porque por ahí armamos la mochila de emergencia y la mochila claro. de emergencia hay que tener, eh, no sé, alimentos no perecederos, uh -huh. eh, uh -huh para abrirlos porque no sé, por ejemplo ponemos una latita de picadillo y después no tenemos cómo abrirla. Claro, claro. También pensar en las mascotas, las mascotas eh, la mayoría de las personas tenemos mascotas en, la, en las casas eh, tener un, una bolsa cerrada con alimento sí y también prever agua para la mascota, Bien. y las mascotas son, son muy útiles en esos casos porque eh, sobre todo los perros y los gatos, sí que son los que son los que más nos guían en esos momentos Así que, bueno, quedarse tranquilos y, bueno, también tener lentes por la, el tema de las cenizas. Eso es lo más preocupante para la población. Bien. Y, bueno, y estar siempre a las recomendaciones de Defensa Civil. Y